El mangle. El mangle es un arbusto o árbol leñoso perteneciente a los rizoforáceas. Tiene frutos de 3 a 4 metros de altura, aunque a veces alcanza unos 15 metros o más. Duran entre 7 a 8 siglos. Sus ramas largas y extendidas dan vástagos que descienden hasta tocar el suelo y arraigar en él. Tiene hojas pecioladas, opuestas, enteras, elípticas, obtusas y gruesas, flores axilares de cuatro pétalos amarillentos, fruto seco de corteza coriácea, pequeño y casi redondo, y muchas raíces externas en parte. Los mangles forman ecosistemas llamados manglares. Es muy abundante en las costas, callos y ciénagas de América Intertropical, las ramas colgantes de los mangles se hunden en la tierra, echan raíces y se entrelazan, como que forman impenetrables barreras en las que se refugian peces y se adhieren y viven moluscos. Es la planta más representativa de la vegetación alófita, ya que tolera una elevada salinidad como la que hay en las aguas costeras en la zona intertropical y más aún en las lagunas o albuferas en contacto con el mar donde la concentración de sal es generalmente mayor, en las regiones costeras constituye una planta pionera ya que se establece primero y constituye la base para muchas otras especies de plantas y sobre todo de animales que se establezcan después. El hábitat del mangle es exclusivamente tropical e intermareal, por lo que el suelo o sedimento se encuentra saturado de agua y es salino o de salinidad variable. En ello se encuentra una amplia variedad de especies vegetales, pero los verdaderos manglares, especies que comúnmente se hallan en manglares y solo excepcionalmente en otros sitios los constituyen. Unas 54 especies pertenecientes a 20 géneros, encuadrados en 16 familias. El mangle colorado mangle rojo, es el árbol emblemático del estado delta Amacuro, Venezuela. Tiene una madera dura y prácticamente indestructible aunque no es fácil de trabajar, muchos habitantes del Delta del Orinoco, especialmente los guaraos fabrican sus canoas con esta madera que no se pudre en el agua. A mediados del siglo XX se hicieron varios estudios para el aprovechamiento económico del mangle en los estados Sucre, Onagas y Delta Macuru, sobre todo para la construcción de durmientes para el ferrocarril. La vida no prosperó por la decadencia del empleo del ferrocarril, ya que muchas líneas se abandonaron en la segunda mitad de dicho siglo. Por otra parte, la destrucción de las asociaciones alófitas tiene consecuencias ecológicas muy negativas. Las diversas especies de mangle poseen innumerables usos industriales y domésticos, además de que sirven para estabilizar las líneas de costa baja e impedir la, o limitar la erosión. Estas asociaciones alófitas constituyen una excelente barrera contra los efectos de los huracanes. Los usos industriales del mangue abarcan desde la obtención de cenizas para la fabricación del jabón hasta la obtención de taninos y productos medicinales. El ejercicio de uso de la madera del mangue en algunos países, sobre todo como combustible doméstico, ha dado origen a una disminución de la superficie que, afortunadamente, no tiene en la actualidad un carácter general o global. Por otra parte, la densidad de biomasa en los manglares y su rápida recuperación actúa favorablemente en la estabilidad de este ecosistema. Un documento de la FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se refiere ampliamente a las tendencias mundiales con referencia individuales a cada país donde existen manglares y la superficie cubierta por los manglares entre los años 1980 y 2000. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.